Hola, soy Arne y hoy os traigo este corazón en conserva. Vamos a seguir los pasos, poco a poco ya veréis qué fácil es de hacer. Bien, tenemos ahí un molde: esto es gel, parafina en gel, para hacer el corazón y después eh, añadirle el color transparente que se conserve dentro del bote de cristal que tenemos aquí. Tenemos también. Mecha, especial para velas de gel Y anilina AAA En líquida para velas Bien Voy a coger estos trocitos que me cayeron Ya se ha fundido La primera parte de la parafina Vamos a echarle este color Que aunque parece que, parece que es rosa Es más bien rojo Engaña mucho estas anilinas Que tengo aquí Mira, cogemos un poquito solo y no me va a llegar Vamos a tener que aplicarle más, más colorante Es un color muy pálido este Para el corazón que pretendo hacer eh, no, Otro poquito más Voy a añadirle Así Así sí Me gusta más un color un rojo Un poco más intenso Lo removemos bien Bien, hemos puesto a calentar la cera eh, directamente en el hornillo esta vez, pero solo si estáis atentos, nunca dejéis la cera directamente en el fuego aunque sea al mínimo sin supervisión. Bien, se ha mezclado bien y vamos a verter dentro de nuestro molde de corazón, sí hasta arriba. Como va el gel, siempre va un poquito lento a la hora de, de, de verterse, espesa un poquito más. Ahí ya nos llega. Hemos limpiado el recipiente donde calentamos la cera y ahora vamos a echarle la, la otra para rellenar el bote. A esta, sí que no le vamos a añadir colorante, solo ácido al corazón. Más. Y otro poco más Me parece que va no a hacer falta Estos botes de cristal engañan bastante Bueno, por ahora sí Esperamos a que se enfríe el, el corazón Aquí ya se ha enfriado Ha pasado, digamos, que unos 20 minutos 20-25 minutos Hasta que este corazón de gel se ha enfriado. Desmoldamos con cuidado. Que no se nos parta. Ahí. Bueno, aquí tenemos el corazoncito. Sí. Y ahora voy a ponerle la mecha. No sé si será buena idea ponérsela ahora o ponerla mejor después. Ahí se ha partido un poquito el corazón pero no pasa nada porque después pues, va a quedar completamente recubierto por la cera de gel y no se notará nada de nada. Vamos a ponerle ahora la mecha para tomar medidas. Así atravesamos. Bueno ya hemos pasado la mecha Vamos a tomar la medida por el tarro de lo que va a ser la, el tamaño de la mecha Recordar es mecha especial para, para velas de parafina de gel Vamos a coger el tarro Miramos más o menos que nos quede en la mitad el corazón Y para abajo como un, un centímetro de mecha necesitamos Para que quede como suspendido ahora le vamos a poner este soporte para, para la parte inferior de la mecha para sujetarlo al tarro sí con apretando muy poquito ya está ya no se quita de la de la mecha y ahora le ponemos una pegatina de estas para que quede, no se mueva, no se mueva de la, de la parte baja del tarro. Lo ideal sería tener la pecatina en color transparente, pero la verdad es que no la tengo. Así que utilizamos esta. Y la situamos. Más o menos en la mitad del bote. En el medio. Ahí. A ver si nos aguanta el corazón aquí Y no se nos cae Bueno Por ahora aguanta Vamos a calentar ahora la otra parte de De la parafina en gel no, Voy a quitarlo mejor A ver Si quitamos la mecha Dejamos a un ladito Limpiamos la mecha Y volvemos a situarla en el frasco a la mitad y ahora echaremos ahora que se ha fundido parte de la parafina vamos a echar como un centímetro de altura más o menos sobre este centímetro va a reposar nuestro corazón un poquito más ahí o menos así tengo ahí el hilillo a ver si lo quito sin a ver con cuidado que no quema ahora mismo la cera así, está un poco pegajoso este gel lo quitamos del fuego porque necesitamos que se nos no necesitamos que se que se acabe de fundir ahora mismo Necesitamos que la cera Del tarro se enfríe Y eso va a ser Como un cuarto de hora más o menos Voy a echarle más Más gel eh, Más parafina en gel para fundir Porque no nos va a llegar Un trozo Ahí. Yo creo que con esto ya nos tiene que llegar, ¿eh? Y este pequeñito que se me cayó. Bien, ya se ha enfriado. Ahora sí ponemos a calentar. La otra parafina ¿Ves? Ya puedo tocar Y está Está Está fría Ponemos el corazón de nuevo Por agujero que le creamos antes Con cuidadito Que no se desvíe la mecha que os lleve el tiempo que os lleve, pero que intentar que no se desvíe la mecha ¿eh? del centro del corazón. Así. Y tiramos de la mecha, agarrando, sujetando el corazón. más o menos que repose sobre la, el gel que hemos echado antes y ahora le ponemos este tutor para la mecha bien ya se ha fundido eh, gran parte de la parafina en gel vamos a a ir vertiendo poco a poco a un ladito del corazón porque si lo echáis directamente sobre el corazón mmm, Vais a calentarlo demasiado y se va a deshacer un poquito Bien Ahí La gotita Y seguimos calentando Bien, ya se ha fundido Y vertemos Esto eh, no hasta arriba del todo, eh. dejar como un centímetro hasta, hasta el borde sin verter. Esta cera que me quedó, ya la utilizaré en otro momento. La voy a guardar. Y ahora vamos a esperar a que esto se enfríe. Y una vez que se haya enfriado, pues... Eh, le quitaré el, lo que es el soporte de la mecha y le haré un tirabuzón en la mecha, el trocito de mecha que nos ha quedado. Estoy quitando la, unos restos que me ha quedado ahí de, de una gotita que se ha picado. Bien, ahora ya está un poco más frío, aprovechamos y le hacemos el tirabuzón. En la mecha, recordad si le hacéis un tirabuzón a una, me a una vela antes de encender la vela tenéis que cortar el tirabuzón, no lo no encendéis el tirabuzón así, con cuidadito y podemos retirar el palo. Y aquí podéis ver. El corazón en conserva. Eh, igual, si el corazón fuera un poquito más pequeño, se hubiera visto más bonito. Espero que os haya gustado. Darme un like si es así. En suscribiros si aún no lo habéis hecho. Hacerme comentarios. Compartir. Y bueno, espero que os haya gustado. Y chao.